Hola, ¿cómo están? Saludos desde Chechen. Ya no estoy en la ciudad de Shanghái, así que no les puedo decir saludos desde Shanghái. Pero bueno, el día de hoy les platico un poco acerca del de recorrido policial que tenemos que hacer cada vez que nos cambiamos de residencia. Hay que suscribirse a la región donde vives, entonces, bueno, les platico. Una de las cosas que tienes que hacer cuando te cambias de casa aquí en China no importa qué provincia es ir a registrarte ante la pues la oficina de policía más cercana a tu residencia y esto no es solamente para los extranjeros esto es para todas las personas incluso los mismos chinos locales de acá eh, pues tienen que hacer ese tipo de procesos si se cambian de país no de país digo de residencia o de bueno de cualquier lugar o sea incluso de vecindario entonces pues yo me cambié aquí a Chechian a dos horas en Gao en Tren Bala de Shanghai, la semana pasada. Y normalmente se supone que, bueno, oficialmente son de 24 a 48 horas que tienes para hacer el cambio de residencia oficialmente ante la jefatura de policía. Entonces, bueno, han querido hacerlo como mucho más oficial y estricto, eh, aunque la gente a veces, bueno, pues no lo sigue, como que hay muchas medias tintas y áreas muy grises a veces en las que es estricto pero no sé no se sigue realmente pero bueno oficialmente son 24 horas en las que tienes que cambiar eh, tu, tu residencia entonces de hecho yo fui a hacerlo aquí con una persona apenas eh, de la escuela y eh, bueno es importante porque si no lo haces se supone que te pueden multar hasta son de 5 a 500 yuanes o sea de unos 7 dólares a 70 dólares, no, más o menos va la multa, supuestamente, si no lo haces a tiempo y como debería de ser. Y de hecho, bueno, les comento, hace no mucho, bueno, no, más bien hace mucho ya, desde, desde antes de la pandemia. Por ejemplo, lo que pasó es que a uh, los que somos de México, cuando vienes a China, no necesitas hacer la visa de, de, de turista, si vienes como por tres días, por ejemplo. Entonces si tienes como una visa de tránsito, siempre que te quedes o estés de paso en una de las ciudades, o sea, ya sea que cuál es Shanghai, este Senchen y hay otras dos ciudades creo que no necesitas la visa de turista simplemente puedes quedar ahí como tres creo que son como de tres a cuatro días o algo así entonces bueno les comento hace pues ya unos años eh, vino un amigo de México aquí a visitar Shanghái se quedó conmigo y bueno resulta que aunque vengas de turista eh, tienes que hacer el registro de policía Entonces lo que él hizo, pues llegó en el aeropuerto le, Cuando estaba llegando aquí a China Le pidieron la dirección, que dónde se iba a quedar y tal Dio mi dirección Y bueno, ya pasó Al otro día, en la mañana este, Llego en la noche, en la mañana Me estaban hablando a mí ahí al, al trabajo, a la escuela y Me dijeron que si conoces a un tal A un tal David Bueno, David, saludos por si estás por ahí <ríe> No sé si te acuerdas Y yo así de, sí, bueno, lo conozco, es mi amigo Está quedándose ahí este, donde yo estoy Dijeron, bueno, se tiene que registrar, o sea, en cuanto antes. Y yo así digo, ok. Así que cuando salí del trabajo, me fui y, y nos fuimos. No tuvimos que ir a la policía de registro, era simplemente ahí en mi compound donde yo vivo. En, como en el lobby, digamos. Entonces ya lo que dio, dio su pasaporte, eh, sacaron la foto de suya y sacaron la foto como de las visas de, de estampada de, de, de entrada. Y pues ya con eso el lobby o el hotel es como que se encarga de registrarte ante la policía de ese lugar Digo, esto, esto no pasa tan seguido y es medio random que pasó este, Pero pues bueno, sí puede llegar a pasar De hecho yo en Shanghai cuando estaba viviendo ahí, este, bueno hasta la semana pasada eh, cuando eh, Bueno, incluso cambiándome de un vecindario al otro, tuve que hacer el, el cambio de registro de policía entonces ahí entraje, lo bueno es que cuando fui al nuevo lugar que estaba como que más, bueno, un poco más céntrico Cuando yo incluso llegué a la oficina de policía me dijeron tienes que bajar esta aplicación Y todo lo hice ahí con la aplicación, o sea, en línea Y no había nada que, o sea, lo pude haber hecho desde la casa Pero bueno, era como que no sabíamos con los que fuimos Y bueno, ahí nos ayudaron porque estaban como que el prototipo de ese tipo de aplicación Que hicieras sí el registro online Y bueno, pero ahorita aquí donde estoy en Chetian, pues hay que ir a la, a la oficina de, de policía no tienen todavía el registro para todas las personas eh, online, así que bueno, todavía hay que ir ahí y registrarse. Y bueno, son procedimientos que aquí China a veces tiene y esto lo hacen por el número de personas que viven en todos lados, ¿no? O sea, en Shanghai, que eran como 25 millones de personas. Aquí en Chechian, donde ahorita estoy, que es a dos, dos horas, les comento. Son, bueno, estaba leyendo, tiene cerca de, bueno, más, no cerca, más de 60 millones de habitantes en esta provincia de Chechian. Y, o sea, es enorme. De hecho, muchas de las personas que a veces viven en, en ciudades como de segunda, tercera o cuarta categoría, muchas de ellas quieren irse a las grandes ciudades como Shanghái, Beijing, etc. Y no es tan tan fácil, o sea, lo que pasa es que si eres de una provincia, no lo estás, y ya estás trabajando aquí, por ejemplo, en Shanghái, bueno, eh, lo que puedes hacer es aplicar después de unos años como que el permiso de estar... Ya casi, casi siendo residente, residente de esa ciudad. Y este permiso lo que te da es como beneficios de que si tuvieras hijos ahí, eh, el, los hijos, bueno, pueden ir a la escuela local de ahí de Shanghái. Eh, cosa que no se puede hacer con todas las personas. Este, o sea, no puedes emigrar tan fácilmente de una provincia a otra, si es que vas para arriba. Eh, bueno, es más o menos como el, el control que tienen que hacer. Y bueno, tomando en cuenta que hay tanta gente, pues como que toma sentido el hecho de que, de que tengan que saber como que cuánta gente está registrada en cierto lugar, ¿no? Eh, otra de las cosas que, por ejemplo, estábamos comentando con los amigos también es que el precio de las placas, o sea, de los coches, las placas para manejar ahí en Shanghai son súper caras y están muy restringidas bueno, muy caras también porque no para todas las personas que van a Shanghái pueden tenerlas por, por el, precisamente por el número de personas este, hay muchísima demanda por, por estas y por eso el precio se va así de hecho algunas placas cuestan más que los coches y por ejemplo, algunos amigos que tienen coche allá, eh, no tienen las, unos y otros no, pero algunos no tenían las placas de Shanghái, entonces, pues cuando se iban a la ciudad, por ejemplo, no podían circular los viernes o los sábados, no sé, por ejemplo, en el highway, ¿no? Entonces, pues, tenían que tomar como que rutas alternas si sí, quieren estar ahí. Eso porque por no estar registrados dentro, como que residentes de Shanghai, este... Eh, pero bueno, pues, no sé, hay como muchos conceptos que se manejan aquí en China y se controlan y esto de la, del registro de policía es uno de estos. Yo, bueno, no recuerdo ningún otro lugar donde me tenga o me haya tenido que registrar ante la policía cada vez que me cambie el lugar. ¿Ustedes lo han hecho? Mm. No sé, no estoy seguro si, si es algo como que se tenga que... o bueno, se lleva a cabo en lugares, tal vez porque ningún otro lugar tiene tanta población como, como lo tiene aquí en China, entonces tal vez puede tener sentido, ¿no? Tener una idea del tipo de... el número de personas que tienes en cierta región, este, ya sea el vecindario incluso, o provincias, o estados, etcétera. Pero bueno, pues nada, nada más comentarles esto rápido, eh, así es el registro de la policía. Ya se puede hacer online en ciudades grandes, pero si no tienes que ir a la policía eh, dentro de 24, 48 horas, incluso si vienes de turista o antes, cuando tú te hospedas en uno de estos hoteles, eh, pues ya como internacionales, ellos tienen la responsabilidad de registrarte en la policía, o sea, por eso es que toman el pasaporte, foto, la, la visa de entrada, etcétera, porque ellos le reportan a la policía que estuviste ahí. Entonces, pues sí, aquí en China saben en dónde estás por todos lados. Incluso ahorita con el rollo del, del WeChat, eh, pues para ir sí, dando seguimiento a las zonas que, que tuvieron COVID, ¿no? Eh, y bueno, el hecho de ahorita de ir a una ciudad a otra, pues está medianamente restringido si no hay casos, o si no hay muchos casos, está más o menos bien. Simplemente viajas con tu código verde y ya está. O sea, en algunas escuelas, por ejemplo, ahorita en la universidad, lo que te están diciendo es que si sales de esta provincia, por ejemplo, de Chechen, y ya de regreso y quieres ir a la escuela, tienes que presentar un examen de PCR, que es este de, para saber si no te dio, y ya con eso no hay problema. Pero bueno, entonces, así es por aquí el rollo. Y pues ya está, si tienen por ahí preguntas, eh, háganmelo saber y nos vemos a la próxima. Que estén bien, saludos desde el campus de Chandao aquí en uh, Chandao, Lake. Pero que estén bien, nos vemos a la próxima. ¡Adiós!